Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller Mira, hoy te presento este proyecto Se trata de una bolsa que, aunque su creadora eh, pues, bueno, le dio el, el uso de una bolsa para manicura Yo la he usado para eh, mis productos de, de maquillaje de las muñecas y bueno pues en algún vídeo lo he sacado os ha gustado mucho me la habéis pedido lleváis casi un año esperando que os hiciera este tutorial y bueno por fin ha llegado hoy el día quiero comentaros que eh, yo esta, esta bolsita tan mona se la vi a Elena de su blog de blogger momentos de costura y bueno pues he hablado con ella le he pedido permiso para utilizar su tutorial y por supuesto me ha dicho que sí entonces, bueno, pues estoy muy contenta porque, como siempre las blogueras, al poder, <risa> la unión hace la fuerza, como nosotras decimos, ¿no? Y bueno, pues eh, quiero agradecerle a, a Elena este detalle tan bonito. Os voy a dejar en la cajita de información eh, la dirección a su, a su blog para que veáis las cosas tan bonitas que hace. Y, y bueno pues gracias a ella que me ha dejado preparar este tutorial para vosotras gracias a ella por haber creado esta bolsa tan bonita y bueno espero que, que la hagáis y, y que os guste este, este tutorial es una bolsita que tiene yo en esta ocasión le he puesto un bolsillo entero pero podéis hacerlo con divisiones para poner lo que más os convenga y en otro lado pues yo le he puesto una cremallera que la verdad es que va genial porque así lo mantienes todo dentro que no se caiga. Y después en la zona central tenemos una bolsa que tiene bastante cabida, es, es bastante grande, y va cogida a la bolsita, con lo cual nos permite moverla fácilmente con nuestras cositas más, más monas, <ríe> lo que más nos guste. Eh, la verdad es que ocupa muy poco, tiene mucha cabida, y no sé, me parece que es como muy muy elegante muy femenina muy muy mona <risa> bueno pues eh, gracias Elena gracias a vosotras por vuestra paciencia y si queréis ver cómo la he hecho vamos con el vídeo bueno pues vamos a empezar con nuestro trabajito de hoy como es una bolsita eh, que tiene muchas muchas piezas porque es como una especie de puzzle, vamos a ir con calma y despacito. Vamos a ir detallando bien cada una de las piezas y las medidas. Mirad, vamos a necesitar para la parte exterior de la bolsa, lo que es eh, la parte de fuera. Mirad, vamos a empezar haciendo la parte exterior y vamos a coger un trocito de tejido, digamos, el central, de... 12 por 47 centímetros. Y vamos a coger dos, que serían estos laterales, de 10 por 47 centímetros. Después vamos a necesitar un trozo de tela para hacer toda la base interior de 45 por 25 centímetros. Y también vamos a utilizar una medida de yo le voy a poner fieltro, podéis utilizar guata o lo que, lo que mejor os convenga, eh, que la vamos a hacer un poquito más grande. Si esta medida es de 45 por 25, vamos a cortar el fieltro de 28 por 47, porque cuando vamos uniendo los tejidos y después vamos a hacerle eh, unos pespuntes a máquina, eh, de esta forma tan bonita, la verdad es que a mí me gusta mucho, es como si... Hiciésemos un poco de password, ¿vale? Vamos a hacer un mezcladillo Para hacerle esos pespuntes tan monos Normalmente cuando tenemos todos los tejidos puestos y empezamos a aguatearlo, guatearlo Suelen coger un poco, por eso se hace un poquito más grande Entonces, primero, y para no liaros Vamos a cogernos nuestro tejido central Vamos a cogernos los tejidos laterales Y vamos a poner derecho con derecho y vamos a coger una costura eh, del ancho del prensatelas. Ya tenemos también los márgenes eh, incluidos. Los márgenes de costura. Y ahora hacemos igual aquí. Ponemos derecho con derecho. Y nos vamos a ir a la máquina de coser. Y vamos a hacer las dos costuras para que nos quede la parte central. Vamos a poner esto que lo vayáis sabiendo mejor. ¿Veis? Vamos a hacer una costura, otra costura y ahora volvemos. Bueno, pues ya la he pasado a máquina y le he puesto el fieltro debajo. Voy a utilizar esta tabla de corte para que lo veáis mejor porque es muy igual al, al tejido de fondo y seguramente que no veréis nada. Yo voy a utilizar mi regla de password. Si no tenéis podéis utilizar una regla convencional, normal y corriente. Mirad, os cogéis la regla y vais marcando por un lado y por otro cuando terminéis de marcar pasáis la regla volvéis a marcar volvéis a marcar así hasta terminar toda el lateral y después lo hacéis a la inversa sentido contrario os sirve cualquier regla que tengáis yo como tengo la, la mía de password es la que voy a utilizar no sé si sabéis cómo como se utilizan ese tipo de reglas. Si no es así, me dejáis un comentario abajo del vídeo y preparamos un tutorial. Es muy sencillo, pero bueno, tenemos que seguir también unas, unas bases. Eh, ya os digo que a mí no me cuesta ningún trabajo volver a hacer, prepararos un vídeo. Mirad, yo las voy a hacer de 6 centímetros. 2, 4 y 6 centímetros. A partir de aquí voy a hacer mi mi marca después eh, voy a poner en la máquina una puntada eh, pues un poquito más más grande de la que me ofrece voy a ponerle a lo mejor un tres y medio o para que me quede un, un pespunte grueso y además lo que voy a hacer va a ser coserlo con hilo blanco porque así eh, voy a darle un poco más de, de color Podéis hacerlo vosotras, las combinaciones que más os gusten. Yo me voy a quedar haciendo esto, que es un poco entretenido. Cuando hagamos este paso, tenemos que coger las dos piezas, ¿vale? Tanto la parte de arriba como la parte de, de fieltro. Y yo ya os digo que me voy a quedar aquí. Preparando todo esto y ahora cuando ya la tenga pasada a máquina, vuelvo con vosotras. Eh, así como vamos hacia un lado, después es hacer la parte contraria, pero es exactamente igual. Seguramente que lo veréis mejor cuando esté cosido, pero bueno, ¿veis? Esas son las marcas que van dejando. Las mías son muy anchas, podéis hacerlas más pequeñas. Yo termino esto, voy a la máquina y vuelvo. Bueno, pues yo ya he acolchado todo, todo mi trocito de... De bolsita exterior, y ahora lo que voy a hacer va a ser colocarle una puntilla, la voy a poner aquí a este lado y la voy a poner al otro, un trocito por cada lado. Mirad, es así, es como yo quiero que me quede. Se me ha olvidado comentaros que cuando empecemos a colchar, siempre tenemos que empezar del centro hacia los lados primero. Eh, acolcharemos la parte central el primer pespunte y a partir de ahí seguiremos haciendo un lateral y después el otro y luego a la inversa pero siempre desde el centro porque de esta forma evitamos que las telas nos cojan pliegues entonces yo ya lo tengo hecho eh, ya lo he planchado y ahora solamente me queda ponerle esta esta puntilla voy a la máquina bueno pues mira yo ya lo he sacado de máquina ya le he puesto la puntilla y la verdad es que me gusta mucho el contraste y el resultado. Además, me gusta cómo está quedando. La verdad es que sí. Bueno, vamos ahora a cogernos dos trocitos de tejido. Como veis, yo estoy utilizando tres distintos. Uno estampado grande, uno de bichi y uno liso. El estampado grande y el liso, los dos son loneta. Y este de bichi es un, un tejido de algodón, más o menos para que veáis lo que yo estoy utilizando bueno pues vamos a cogernos dos trocitos uno en un color y otro en otro ya la combinación es como a vosotras os guste eh, cogeremos dos trocitos de 35 por 50 centímetros y lo que vamos a hacer va a ser unirlo eh, por un lateral vamos a coser los laterales vamos a dejar abierta la parte de arriba de lo que será la boca de nuestra bolsita y vamos a hacer la caja de leche Mira, la caja de leche en esta ocasión es de 5 centímetros y no siempre eh, la solemos cortar bien yo hoy voy a hacerla con vosotros para que veáis lo fácil que es mi regla ya tiene marcado los centímetros y los tiene la verdad es que bien bien ubicados tanto um, en vertical como en horizontal yo lo que hago es que desde la costura hacia adentro voy a, a contar los 5 centímetros no desde el borde de la tela sino desde dentro si no no nos saldrá una caja de leche perfecta vamos a cogernos nuestra regla vamos a poner 5 centímetros y lo vamos a ubicar de esta forma haciendo coincidir las marcas vamos a marcar aquí nuestros 5 centímetros y vamos a hacerlo igual aquí Nos vamos a coger la regla vamos a marcar 5 arriba 5 abajo y desde la parte de, de la costura desde la costura hacia adentro marcamos los 5 centímetros y ahora por la línea donde hemos marcado Es donde vamos a cortar. Mirad, cortamos sin miedo. Las dos partes iguales. Ahora vamos a cerrar esta caja de leche. Y lo que vamos a conseguir es darle amplitud a la bolsa. Mirad, vamos a coger el centro del tejido, si queréis lo vamos a marcar para que lo vayamos viendo todas. Yo lo voy a hacer con bolígrafos de estos borrables. Marcamos el centro. También lo podemos hacer con la plancha o con un alfiler, como más fácil os resulte. Y ahora cogeremos la parte de lo que hemos marcado y la vamos a hacer coincidir con la costura. Vamos a poner un alfiler y esto lo vamos a pasar a máquina. Lo vamos a hacer con las dos partes y con las dos bolsas. Lo vamos a ubicar así. Vamos a tener en cuenta hacia dónde hemos puesto nuestro nuestra costura. Si va hacia la parte de dentro o hacia la parte de fuera. ¿Veis? Yo la voy a poner hacia aquí. Las dos iguales y ahora vamos a coser a máquina con una puntada recta un lado y otro y lo dejaremos cerrado nos va a quedar así como esta veis y así de esta forma lo que hacemos es que le damos profundidad a nuestra bolsita para que nos quede más asentada yo voy a coser a máquina esta parte de aquí y ahora lo que haremos cuando salgamos de máquina será poner derecho de nuestra bolsa interior con el derecho de la bolsa exterior lo vamos a hacer coincidir las dos costuras derecho con derecho y vamos a pasarle un pespunte por la parte de arriba de la boca y así la vamos a cerrar unimos costura con costura y vamos a pasarle un pespunte todo el contorno menos un trocito que dejaremos abierto para darle la vuelta como unos tres dedos más o menos y por ahí giraremos la bolsita ya os he comentado que son muchas piezas pero así despacito y con paciencia lo vamos a hacer que nos quede súper bonito ¿Veis? De esta forma. Ahora, una vez que ya tenemos derecho con derecho, vamos a pasarle todo el contorno a máquina, toda la parte de arriba de la boca de máquina, y dejando un trocito para dar la vuelta. Voy a hacerlo y vuelvo. Bueno, pues ya hemos salido de, de este nuevo paso y ya tenemos la bolsita preparada para darle la vuelta. Mirad, vamos a, a coger por el trocito que os comenté de dejar abierto y por aquí le vamos a dar la vuelta la verdad es que tampoco se tarda tanto en hacer esta bolsa lo que pasa que sí que es cierto que son muchas piezas pero es fácil de hacer es súper bonita y os ha gustado un montón siento haber tardado tanto en haceros este paso a paso pero ya sabéis que voy siempre hasta arriba de trabajo y no, no me da tiempo a hacer tanto como yo quisiera pero bueno, poquito a poquito vamos a ir haciendo las cosas y aún tengo muchos tutoriales pendientes que, que habéis pedido de verdad que lo iré haciendo poquito a poco mirad por la zona donde está abierta ¿veis? así nos quedan las bolsas, nos quedan completamente en las costuras embutidas ahora por aquí lo que vamos a hacer va a ser mirad, vamos a meter una bolsa en otra bueno, yo, como había deci he decidido que el color liso es la parte interna, la vamos a poner ya directamente. Vamos a pasarle un pespunte justo por aquí, por el borde. Porque así también asentamos las costuras. Y yo, como le voy a poner una cinta muy pequeñita para recoger y cerrar la boca pues eh, le voy a poner una, una distancia entre un pespunte y otro como de un centímetro y medio si vosotros vais a poner una cinta gruesa lo tenéis que tener en cuenta antes de marcarlo porque si no eh, nos, va, nos va a caber bien si es una cinta más gruesa pues a lo mejor tenéis que ponerle dos centímetros o, o un poquito más yo con la mía con un centímetro y medio tengo suficiente entonces ahora vamos a marcarlo y ya cuando pase el pespunte de arriba pasaré también el pespunte de abajo. Vamos a cogernos esta regla que es más pequeña y vamos a poner a un centímetro y medio una marca. Y esto va a servir para pasarlo a máquina y dejar ya hecho lo que digamos es el carril. Pues yo ya tengo preparado todo esto para, para pasarlo a máquina y como veis eh, la bolsita ya estaría terminada. Ya os digo que no es tan complicado de hacer, lo que pasa que sí que son eh, muchas cortes, muchas medidas, eso es lo único que, que más enreda de este tutorial, porque ya os digo que el resto se hace súper rápido. Es una bolsita que a la hora de regalarlo queda muy bonito. E incluso para vosotras que vendéis o para vosotras para, para daros un lujo. Bueno, pues mirad, yo voy a pasarle un pespunte justo por aquí. Aunque mirad, no se lo voy a pasar. Voy a... <ríe> yo siempre voy sobre la marcha. Voy a cerrarlo con una puntada escondida el trocito que ya no lo veo donde, donde estaba abierto y solamente le voy a pasar esto, ¿sabéis por qué? porque me va a quedar más como un volante, que tan rígido, cuando pasamos el pespunte digamos que la tela eh, tiende a quedarse más dura entonces si lo dejamos así abierto, a la, mira pues está aquí <ríe> yo buscándolo, a la hora de, de coserlo nos queda como más suelto y más airoso, que no tan rígido. Entonces solamente voy a pasarle el pespunte de abajo y voy a cerrar esta apuntada escondida y ya está. Bueno, pues mirad, con ayuda de un descosedor vamos a abrir las costuras laterales. Porque vamos a necesitar meterlo, bueno, yo lo voy a hacer por los dos lados. Vosotros podéis hacer solamente uno. A mí me gusta que, que estire de los dos. Entonces vamos a abrir un lado y otro lado por esto no hay ningún problema porque luego después le damos un, una puntada escondida y ni se nota bueno pues ahora yo he cortado 75 centímetros dos veces una por cada por cada cinta de la que vamos a cruzar me voy a ayudar de un pasacintas lo haremos por este lado y también lo vamos a repetir por el lado contrario. Si sí, una nos queda aquí, lo voy a anudar para que no, no se me cuele. Aunque después lo voy a poner unas bolitas o alguna cosa bonita que vea por aquí, por el taller. Y ahora por el lado opuesto de donde hemos salido vamos a meter la otra cinta Voy a anudarlo también para que no se me vaya. Y luego ya os digo, luego esto lo podemos poner lo que más nos guste. Unas bolitas, unas florecitas, unos botones. Ya cada una al gusto. Bueno, pues mirad. Así nos queda la bolsa. Mirad. La abrimos. Nos queda completamente todo cerradito, todo embutido, la verdad es que queda súper bonita y ahora por aquí lo único que nos queda es eh, cerrarlo pues ya os digo, voy a cerrar esto para que no, no se me pase la cinta de un lado a otro y lo voy a dejar ya todo preparado solo para coserla al, a lo que sería la bolsita pero mirad, esto es lo que yo quería, ¿veis? tensamos de los dos lados y se nos queda completamente cerrada es una monada la verdad es que es un cierre súper bonito bueno pues yo voy a terminar esto que me queda y ahora continuamos avanzando ya tenemos la bolsa veis yo ya le he hecho aquí como una especie de punto de ojal para que no se me abra y vamos ahora a, a marcarla para pegarla al, a la bolsa mirad vamos a cogernos de punta a punta y vamos a marcar con la plancha, lo vamos a hacer en los dos extremos, porque esto nos va a ayudar a la hora de eh, poderla coser. ¿Veis? Se nota la costura, se nota la, la plancha por donde la hemos puesto y esto nos va a ayudar a ubicarla. Pues mirad, yo ya la voy a dejar preparadita para coserla. La vamos a dejar un poquito al lado. Vamos ahora a cogernos los bolsillos. Vamos a coger un trocito de 12 por 25 y otro de 25 por 22. El de 12 por 25 lo vamos a doblar. Y vamos a coser la parte de arriba. Una vez que lo tengamos cosido, daremos la vuelta y le vamos a dar un pespunte. Por la parte del derecho. Y así lo tendremos ubicado. Y preparadito también para colocarlo en la bolsa. El otro, el que tenemos... De 12 por 25 le vamos a colocar una cremallera. Yo le voy a poner esta que, que yo gasto por metros. Pero podéis ponerla la que tengáis. Vamos a colocar la cremallera. Mirad, vamos a cogernos el derecho de la cremallera con el derecho de nuestro tejido. Y lo vamos a ubicar de esta forma. Vamos a coserlo. Y una vez que lo tengamos cosido, le vamos a, a dar la vuelta y le pasaremos también otro pespunte. Os dejaré el link a, a los vídeos que hice sobre la colocación de cremalleras. Pero vamos, es muy sencillo. Pasamos un pespunte, después abrimos y por aquí le pasamos otro pespunte. Y en la parte de arriba le vamos a colocar un viés. Mirad, con los aparatitos que, que el otro día os enseñaba... Eh, con lo que hice el bies con este he hecho un bies también del mismo tejido de, del que estoy utilizando de cuadritos de bichi ya os dije que es muy interesante el tener este tipo de, de aparatillos porque nos ayudan mucho en la costura también os voy a dejar el link al vídeo y el enlace por si queréis comprarlos yo he hecho un, un bies bastante ancho mirad este bies lo vamos a poner al otro lado y lo vamos a ubicar de esta forma. Con los dientes de la cremallera mirando hacia nosotras le vamos a pasar. Este no le vamos a dar vueltas ni nada parecido. Le vamos a dar solamente aquí un pespunte. Vamos a cortar y vamos a coser el bies por un lado y por otro lado la cremallera y ese también lo vamos a cortar, la cremallera vamos a darle aquí un corte y ya lo tendremos preparado también para ir a la máquina. Por otro lado también vamos a hacer los, las asas, los lacitos, el cierre de la bolsita. Mirad, he cogido un trozo de 12 x 50 en los dos tejidos que yo he elegido han sido el cuadrito de Vichy y el, el de flores grandes y con ayuda de un vaso he redondeado lo, las esquinas mirad, tan fácil como ponerlo así y se redondean en un momento después juntamos los dos extremos y hacemos que nos coincidan las dos partes iguales vale esto lo vamos a coser lo vamos a colocar así derecho con derecho y lo vamos a coser por todo el contorno porque una vez que lo tengamos cosido lo que haremos será dividirlo a la mitad y cortar y de esta forma lo vamos a hacer más rápido no tenemos que estar rematando tantas veces vale entonces vamos a coser todo completo eh, lo que son los dos lazos Vamos a coser nuestra cremallera Y vamos a coser el bolsillo Vuelvo rápido Bueno, pues ya está todo pasado a máquina Todo cosidito y todo preparado Mira, vamos a cogernos la parte del lazo Lo vamos a poner aquí a la mitad Y vamos a cortar directamente Ahora ya podemos ponerlo del derecho y tendremos nuestros lacitos hechos. ¿Veis? Y así eh, lo hacemos como más rápido. No, no tenemos que estar rematando y midiendo y haciendo. Con una vez que miramos y cosamos suficiente. Bien, ahora ya tenemos... Estos lacitos lo vamos a dejar a un lado y vamos a hacer los bolsillos. Y nos queda ya muy poquito para tener la bolsa terminada. Yo os he comentado que es un poco enredosa por la cantidad de piezas que tiene. El bolsillo eh, no le he puesto el pespunte. Y os voy a decir por qué. Porque le voy a poner una picunela. Entonces, al tiempo que coso la picunela, coso. La parte de, de este doble. ¿Veis? Yo ya lo tengo puesto así. Y ahora le voy a poner la picunela. Para que le dé un toque, un poco más de color. Esto lo voy a pasar ahora a máquina. El otro bolsillo ya lo tenemos preparado. ¿Veis? Ya tiene el bies y el, y el trocito de tela que irá colocado en esta posición. Y ya vamos a empezar a montar nuestra parte de abajo. Mirad, nos vamos a coger la mitad. Esta parte eh, os comenté que medía 45 por 25. Vamos a tomar la medida del centro. le Vamos a hacer una marca. Y aquí en esta marca es donde vamos a poner nuestra bolsa. Vamos a coger el centro de nuestra bolsa que son las costuras laterales y la vamos a hacer coincidir con la marca que hemos dibujado. De momento solamente vamos a, a situarla para que veamos la composición de la colocación de los, de los bolsillos. Después ya eh, mediremos que nos quede en el centro y así podremos coserla. Bien, pues esta bolsa nos quedaría aquí en el centro. Y ahora vamos a cogernos una regla, voy a coger la pequeñita y vamos a marcar en el extremo 5 centímetros. Vamos a hacer aquí una línea. Y aquí es donde vamos a ubicar el primer bolsillo Pues cosido, es un momento Lo que se tarda en hacerlo eh, Os voy a comentar Yo no le voy a hacer ningún tipo de, de divisiones Porque yo quiero los bolsillos grandes Pero si vosotras lo queréis con divisiones Ahora, antes de, de colocar la bolsa, le hacéis las particiones que queráis al bolsillo. Ya os digo que yo no lo voy a hacer en esta ocasión. En la, en, el otro, en la otra bolsita sí que se lo hice y la verdad es que casi ni lo utilizo porque no me resulta cómodo. Si vosotras queréis, solo tenéis que trazar unas líneas y pasáis un pespunte desde arriba abajo y ya está. Ya lo tendréis colocado. Yo este lo voy a ubicar aquí. Hemos hablado que eran a los 5 centímetros, contando desde la parte de arriba. Como me ha gustado el detallito, le voy a poner otro trocito aquí abajo. Creo que le va a quedar hasta gracioso. Esto ya se lo voy a poner ahora cuando, cuando terminemos el, el bolsillo, cuando ya vaya la máquina. Si eh, vosotras queréis hacerle las particiones, primero hacéis las particiones y luego cerráis en la parte de abajo, ¿vale? No lo hagáis al revés porque se notan mucho las, las puntadas de la máquina. Son pequeños truquis que vamos aprendiendo y que tenemos que tener en cuenta. Se me había movido. Ahora sí, estaba viendo torcido y no sabía dónde era. Ahora sí. Sentamos bien todas las costuras y colocamos, en mi caso ya os digo, yo le voy a poner picunela, la otra bolsa no la llevaba, pero bueno, por no hacerlas todas iguales, vamos también cambiándole un poquito los detalles. Esta picunela estará preparada para colocar. Ahora vamos a colocar el otro bolsillo. Lo vamos a hacer también de una forma muy muy fácil. Lo vamos a coger, en la parte de abajo le vamos a hacer un doblez. Y vamos a ubicarlo de forma que nos quede como un centímetro, centímetro y algo, como a dos centímetros de la parte de la bolsa. Y lo vamos a colocar de esta forma. Con este mismo doblez que tendremos hecho lo que sería el, el fondo del bolsillo. Y ya, con la cremallerita cerrada y con todo, ¿veis? Nos queda justo al borde. Esto es lo que sería el margen de costura porque ahora encima viene el otro bies. Por lo tanto, vamos a pasar a la máquina esta parte de aquí abajo y vamos a pasar también la parte de aquí. Y ya, también de paso, vamos a, a coser la bolsa. Mirad, la bolsa la vamos a ir abriendo. Es un poco más compleja de coser, pero no es nada difícil. Mirad, la vamos a ir abriendo. No tengo lápiz blanco eh, por la zona que tenemos doblada la zona de pliegue veis lo vamos a coser por la parte de dentro toda esta zona de aquí vamos a ir ubicando iremos cosiendo abriendo la bolsa sin que se nos mueva y Pasando la aguja por el doblez de la costura, por el doblez que hemos hecho del pliegue. Y ahora la zona que tenemos que coser es por el doblez justo de la plancha. Entonces vamos a, a coserlo, esto sí, con mucha paciencia porque esta bolsa nos puede entorpecer un poco el, este, este paso. Si queréis podéis también hilvanarla según como vosotras más os, os resulte más cómodo yo voy a coser la bolsa este bolsillo de abajo y este bolsillo de aquí y le voy a dar por supuesto aquí otro otro pespunte para que al abrirlo aquí no me haga este bolsillo feo sino que me quede la cremallera compacta vale voy a coser todo esto y vuelvo bueno pues ya está cosido no lo he cosido eh, por las zonas cortitas Solamente lo he cosido por las zonas eh, más, más largas Y esta parte la he dejado abierta Ahora ya lo único que nos queda es Vamos a colocar nuestros lazos a nuestra tela Vamos a buscar nuestro centro Que es este buscamos el otro la otra mitad y hacemos igual con los lazos vamos a buscar el centro Ahora vamos a cogernos derecho con derecho y vamos a poner centro con centro. De esta forma lo vamos a coger aquí. Miramos que nos coincidan las dos, las dos marcas. Y hacemos igual con el otro lado. Lo vamos a pasar a máquina. Y ya una vez que hemos hecho, no hace falta hacerlo muy, muy grande, con que hagamos menos de medio centímetro es suficiente, solo es para sujetarlo, porque ahora ya lo vamos a colocar bien con el bies. Entonces vamos a cogernos ahora el derecho de nuestro tejido exterior y de la parte exterior lo vamos a poner hacia afuera. Aquí vamos a ubicar la parte de, de los bolsillos y vamos a hacer coincidir las piezas ahora vamos a a pasarle un bies todo alrededor y le voy a hacer las puntas un poco redondeadas y me voy a ayudar con un vaso Voy a recortar todo el exceso de, de tela para que veáis más limpio lo que es esa terminación. Y enseguida vuelvo con vosotras. Bien, pues ya lo tenemos todo terminado. Mirad, yo he cogido, ya os he comentado que con, con los aparatitos estos es con lo que he hecho los 10 y en esta ocasión... En esta ocasión he utilizado un tejido papelín que tenía y también he hecho el bies del mismo tono que, que el fondo de mi bolsa. Entonces lo que voy a hacer va a ser por la parte del derecho la voy a colocar y voy a hacerlo desde más o menos el centro de la bolsa de, a, de abajo porque así cuando tenga que ponerle eh, el cierre me va a resultar más cómodo y va a quedar más limpio cuando cerremos todo el viés. yo eh, no lo voy a coser no lo voy a poner con alfileres porque yo no suelo ponerlo con alfiler lo suelo hacer directamente eh, en la máquina no, no lo hilvano ni lo preparo antes solo para que lo veáis os lo demuestro así mirad eh, yo lo pongo por la parte del derecho después una vez que lo cosemos por aquí, por esta línea de, que está marcado, le damos la vuelta y lo, lo pondremos por la parte del derecho de esta forma. Os voy a dejar el enlace también de un vídeo que os preparé sobre cómo colocar el bies. Voy a pasar todo esto a máquina y vengo enseguida. Bueno, pues yo ya lo tengo preparado solo para terminarlo. Ahora, con paciencia, vamos a darle la vuelta y vamos a coserlo por esta parte de aquí vamos a dar una puntada escondida y lo vamos a ir cosiendo todo el contorno y ya tendremos terminada nuestra, nuestra bolsita yo voy a hacer todo esto, voy a quitarle todos los, los hilillos que tiene por aquí colgando y ahora ya os presento el trabajo terminado bueno pues ya tenemos nuestra bolsita terminada mirad, ha quedado para mí súper súper bonita me gusta muchísimo. Eh, tenemos el bolsillito con la cremallera, que tiene bastante capacidad. Y también tenemos el otro bolsillo, que yo en esta ocasión he querido hacerlo así, completito, entero y sin ningún tipo de divisiones. Pero ya vosotras, como mejor os guste. Y ahora esto eh, solamente lo tendremos ya preparado para llenarlo de nuestras cositas, con lo que queramos. A mí... Eh, me gusta mucho me, me parece muy graciosa me parece muy simpática y bueno pues es lo que os comentaba que es un bonito regalo y también para nosotras para darnos un, un gusto un capricho y sobre todo también para las que os dediquéis a vender este ha sido mi proyecto de hoy espero que te haya gustado si es así regálale un like a mi canal que te lo agradeceremos <ríe> y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece un beso amiga chao